Tutoriales Interlaws presenta Cómo deshabilitar Google Chrome para que no se ejecute en segundo plano Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Tutoriales Interlaws. Hoy les voy a enseñar cómo deshabilitar Google Chrome para que no se ejecute en segundo plano Comencemos Para ello, vamos a la parte superior derecha, a los tres puntos Hacemos clic Bajamos Vamos a configuración, hacemos clic. Y acá vamos a donde dice sistema. Acá vamos a donde dice seguir ejecutando aplicaciones en segundo plano al cerrar Google Chrome. Lo deshabilitamos. Y esto evita que cuando tengamos cerrado el navegador Google Chrome se siga ejecutando en segundo plano. Esto es todo amigos.